Hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Bueno, eh, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a de qué hora estés escuchando este video. Ojalá lo estés escuchando en vivo. Eh, si lo estás escuchando en vivo, bueno, acá estamos... Eh, eh, acá estoy en el chat eh, este es un video grabado pero que lo saco en estreno eh, bien, ya empecé retorcido, no importa volvemos a empezar pero todo esto no pienso sacarlo de la grabación bien, volvemos a empezar hola, hola, hola mis queridos amigos. eh, eh Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Eh, ojalá lo estés escuchando en estreno, eh, como corresponde, hoy miércoles, eh, creo que es miércoles 14 de julio, sí, porque es martes 13, yo lo estoy grabando hoy domingo 11 de julio, pero es para estrenarlo este miércoles. Eh, hoy les traigo un tip más astrológico que, que, es, eh, que pega en una carta natal, que queda lindo cuando le hacemos la carta natal a la persona y, y que es más eh, comercial que otra cosa, es para que eh, las personas se vayan conformes, se queden conformes, eh, en realidad lo sustancioso, lo verdaderamente importante, ya se lo estás diciendo al interpretarle la carta natal. Pero estas son pequeñas cosas que a la gente les gusta y entonces que también hay que dárselos, porque además son verdaderas, son ciertas. El tip astrológico de hoy es eh, el día de tu cumpleaños astrológico. Eh, y entonces, háganme acordar al finalizar el video que les diga algo. Bueno, no me hagan acordar porque no estamos en vivo. Pero quédense hasta el final del video que tengo algo para decirles. Eh, bien. Entonces, eh, esta es esta carta que ustedes ven acá es mi carta de nacimiento. Eh, entonces, ¿Cuándo es mi cumpleaños? Yo nací el 17 de diciembre de 1968. Entonces, siempre mi cumpleaños lo festejo el 17 de diciembre. Pero no todos los años es el mismo día. Y esto lo voy a dar como antesala a lo que se viene, al tema que se viene, que es revolución solar. Eh, hay algunos años en que se cumple el mismo día Hay otros años en que no En que se cumple un día antes, un día después Hay años que se cumplen el mismo día pero en otro horario Muy raramente que caiga justo en el mismo horario ¿Por qué? Porque el, el cumpleaños astrológico Es cuando el sol... Vuelve a estar en el mismo lugar que estaba cuando vos naciste O so cuando estamos haciendo esta carta ¿Sí? O sea, de quién estemos haciendo este estudio Entonces, yo nací con el sol a 26 grados 14 minutos de Sagitario 26 grados 14 minutos El sol no se mueve un grado por año por día perdón el sol tiene que dar una revolución o sea una vuelta de 360 grados en 365 días quiere decir que se mueve aproximadamente 52 minutos por día entonces eh, yo ahora lo tengo fácil porque, o sea, todos nosotros lo tenemos fácil porque el programa mismo calcula la revolución solar. Pero antes había que hacer una serie de cálculos sí, y ir viendo en qué momento el sol llegaba. Esto que ustedes ven es mi carta natal y mi revolución solar del 2020. Entonces, ven que el sol está a 26 grados, 14 minutos de Sagitario, y el sol está a 26 grados, 14 minutos de Sagitario. O sea, en la misma posición. Pero yo nací el 17 de diciembre de 1968 a las 23 y 30 horas. En este caso, llegó a este lugar el 17 de diciembre del 2020 pero a las 14.30 ¿sí? entonces claro eh, las casas van a estar todas en otro lugar o sea el sol no va a estar en la misma casa los planetas tampoco van a estar en el mismo lugar pero eso después lo voy a explicar bien a fondo a partir de la clase que viene la clase que viene ya dejamos de tips eh, astrológico Y empezamos con Revolución solar Es muy importante este tema De las revoluciones solares Entonces, por ejemplo En el 2022 yo lo voy a cumplir El 18 de diciembre Va a estar el sol En el mismo lugar ¿Sí? No el 17 Bueno Listo, ya expliqué, entonces, que el cumpleaños de uno no siempre es el mismo día. El cumpleaños de cada uno de nosotros es el día y la hora en que el sol vuelve a estar en el mismo lugar que estaba en el momento en que nacimos. Ese es el cumpleaños astrológico. No quiere decir que no lo puedas seguir festejando todos los años el mismo día. Porque si no te cae ese día, es un día antes, un día después. Eh, siempre hay unas entre 14 y 16 horas de diferencia puede haber en, eh, de la, tu hora de nacimiento. Entonces, séguilo festejando el mismo día. El tema que yo quería explicarte a vos es eh, para que tengas en cuenta la importancia que tiene eh, el momento del de cumpleaños, que es esa, que el sol vuelve a estar en el mismo lugar que estaba cuando vos naciste. Eso está indicando que vos estás empezando una nueva etapa en tu vida, un nuevo acontecer, un nuevo amanecer en tu vida. ¿sí? Entonces, eh, es importante saber que el sol de la revolución solar, o sea, este sol que viene dando toda una vuelta, ¿sí? se pone en conjunción con tu sol de nacimiento desde los 10 grados anteriores y hasta los 10 grados posteriores. O sea, desde que entra a los 10, en mi caso, que está a 26 grados, 14 minutos de Sagitario, va a estar en conjunción desde que llegue a los 16 grados de Sagitario y hasta que eh, llegue a los eh, 12 grados, eh, perdón, 12 grados, eh, hasta que llegue a los 8 grados de eh, Capricornio, ¿sí? No, no, no, no, hasta que llegue a los 6 grados de Capricornio. Ahí me desperté, ¿sí? O sea, 10 grados antes y 10 grados después. Eh, entonces, yo durante esa etapa... Y todo el mundo, cada uno en sus etapas, ¿sí? Desde 10 días antes del cumpleaños y 10 días después del cumpleaños y el día del cumpleaños, están en el momento ideal para hacer todo lo que tenga que ver con encontrarse con ustedes mismos con todo trabajo interior que puedan hacer para de esa manera eh, crear el nuevo año. Por ahí leía, eh, yo esto suelo aconsejarlo, es un tip que yo desde hace muchos años que tengo, pero en realidad eh, me, me lo hizo recordar un... Eh, eh, alguien que mandó No me acuerdo ahora quién fue Si Trirene o quién fue eh, Al curso de Astrología Subió esto Que lo habrá sacado de, de alguna revista De algún lado Y entonces el título de esto Era los, eh, Todos esos Rituales que hacemos El 31 de Diciembre En realidad lo deberíamos Hacer en este momento del año nuestro En esos 20 días nuestros Todos esos rituales Para hacer eh, Para crear ese año nuevo Nuestro personal ¿sí? Se hacen desde 10 días antes Y hasta 10 días después Trabajo interior ¿Se acuerdan? Que yo también les hablé de eh, la Casa 12 Natural de Astrología. Que desde los 30 días antes a su cumpleaños no era bueno decidir nada. ¿Sí? Este es otro tips. Durante ese periodo no es bueno tomar decisiones. ¿Sí? Eh, Ahora, decisiones en, el, en, el, eh, en, en la práctica, o sea, practicar la decisión. Lo que sí es bueno es hacer ese trabajo interior. Entonces, este es un tips hermoso para podérselo enseñar a la gente de, que tengan como cliente cuando eh, ya se reciban de astrólogos, astrólogas, astrólogues, que va a ser antes de este fin de año. Bueno, les mando un abrazo muy grande a todos. Ah, no me hicieron acordar, ¿eh? Claro, y se, estamos, Estoy solo grabándolo. Que me van a hacer acordar? Que tenía algo para decirles. <ríe> no, ya se los dije. Ya se los dije. Lo que tenía para decirles era que ya a partir del miércoles próximo empezamos con revolución solar así que estén muy atentos les mando un abrazote enorme nos amo nos volvemos a encontrar en todo momento y por todos lados recuerden seguirme en instagram eh, suscribirse al canal darle click a la campanita acá tienen el facebook aprender astrología fácilmente eh, bájense telegram en sus teléfonos y Únanse al, al canal, eh, nada, la verdad, este es el primer curso completo desde cero que ustedes, en el que ustedes pueden aprender completamente gratis astrología, de una vez y para siempre, para tenerlo como herramienta en ustedes. Les mando un abrazo enorme, chao hasta la próxima.